Comunidad Ingres Madrid. Permitid que nos presentemos. Somos la resistencia. Somos una idea, un método, un concepto de Ingres, compartido por muchos y muchas. Somos aquellos que tras abrir los ojos al juego, hemos decidido no esperar al movimiento de un Mesías iluminado. Somos aquellos que serán nuestros propios salvadores, somos la esencia de la rebelión ante la injusticia. Mira el Intel y observa. Ahora mismo, mientras escuchas este mensaje, muchos iluminados están sentados en su sillón, disfrutando de una falsa sensación de seguridad, exprimiendo portales como nunca antes. Vuestra impunidad y desvergüenza ante la comunidad es nauseabunda. Somos conscientes de que este problema también afecta a la resistencia y también iremos contra ellos. Vuestra indiferencia es el peso muerto en la historia de esta comunidad. Nuestra capacidad de conectarnos y organizarnos ha cambiado en los últimos tiempos y eso os hace temer que podáis perder vuestra ventaja y queden al descubierto vuestras mentiras. Por eso hemos dicho basta. Hemos comprendido vuestras excusas, escuchado vuestras mentiras y aceptado vuestras explicaciones. La justicia es moral y humana, las leyes en cambio son volátiles y personalizadas. Estáis confundiendo el fin con el medio. La resistencia será el dedo que os señale. Desde las calles y las redes vamos a demostrar que esta pantomima se ha terminado. Os expondremos y revelaremos lo que realmente sois. Todas las veces que habéis ocultado vuestras fechorías serán contadas y amplificadas 100 veces por nosotros para que todo el mundo conozca qué clase de jugadores son los que se esconden detrás de cada deshonesta acción. Os enseñaremos que no se pueden evitar las normas y esperar la paz. Felicidades. Ahora tenéis un adversario con un sentimiento común. No hay acusación sin consecuencias. No hay ataque sin respuesta. No olvidamos. No perdonamos. Somos la resistencia. Esperadnos.